Hola, espero que te encuentres bien. Soy el profesor Ezequiel Cuevas. Les voy a platicar de un tema muy interesante que estoy seguro que les va a encantar. Suma de fracciones con diferente denominador. Antes de comenzar, repasemos unos cuantos conceptos básicos. Aquí tengo una fracción. El número de arriba se llama numerador. El número de abajo se llama denominador. El denominador nos dice cuántas partes se divide el entero. Y el número de arriba nos dice cuántas partes tomaremos del entero. Veamos el primer ejemplo de cómo sumar fracciones con diferente denominador. Un medio más un cuarto. Si observan, tenemos dos, los dos denominadores diferentes. Entonces, para hacer la suma, tenemos que multiplicar primero estos dos y el resultado lo ponemos aquí. 2 por cuatro, ocho. Entonces, ya no vamos a trabajar con medios ni con cuartos. Vamos a trabajar con octavos. Entonces para trabajar con octavos tengo que convertir a octavos un medio. Y se convierte multiplicando 1 por cuatro. Y lo ponemos acá. 1 por cuatro, cuatro. Eso significa que un medio es equivalente a 4 octavos. Después ponemos el signo de operación. Y multiplicamos dos por una. 2 y lo ponemos acá eso significa que un cuarto es equivalente a 2 octavos ya solamente nos falta sumar los numeradores 4 más 2 son 6 el 8 lo pasamos del otro lado del signo igual solamente nos falta Reducirlo, la mitad de 6 es 3 y la mitad de 8 es 4. Y con esto ya terminamos nuestra suma de fracción. Veamos un segundo ejemplo. Un tercio más dos cuartos. Bueno, también aquí, como pueden observar, son diferentes los denominadores. Por lo tanto, hay que multiplicarlos. 3 por 4, 12. Y lo ponemos acá. Ya no vamos a trabajar con tercios, ya no vamos a trabajar con cuartos. Vamos a trabajar con doceavos. Entonces, tenemos que convertir un tercio a doceavos. Lo hacemos multiplicando 1 por 4, 4 y lo ponemos acá. Entonces un tercio es equivalente a 4 doseavos. Después ponemos el signo de la operación. En este caso es más. Y multiplicamos 3 por 2, 6. Y lo ponemos acá. 2 cuartos es equivalente a 6 doceavos. Ya no nos falta sumar los numeradores. 4 más 6 son 10. El 12 lo pasamos del otro lado del signo igual. Y solamente nos falta reducirlo. En este caso, tiene mitad los dos. Y mitad de 10, 5. Mitad de 12, 6. Y con eso concluimos el segundo ejemplo. El último ejemplo que vamos a realizar. Un cuarto. Más tres quintos si pueden observar son diferentes denominadores y para hacer la suma multiplicamos primero estos dos 4 por 5 20 ponemos el 20 entonces para convertir un cuarto a 20 avos multiplicamos 1 por 5 y el resultado lo ponemos acá que es 5, entonces un cuarto es equivalente a 5 veinteavos. Después el signo de la operación, más. Y ahora multiplicamos 4 por 3, 12, y lo ponemos aquí. Entonces 3 quintos es equivalente a 12 veinteavos. Ya no nos falta sumar los numeradores: 5 más 12. 17. El 20 solamente lo recorremos del otro lado del signo igual. El denominador tiene mitad, tiene quinta y el de arriba no lo tiene, por lo tanto así se queda nuestra suma de fracción. Les dejo unos ejercicios para que practiques. Si tienes alguna duda, déjalos en los comentarios y nos vemos en el próximo video.